Muy buenas tardes, muy buenos días a toda la audiencia de Salud por la Música. Estamos en Instagram, Martín Robinson, barra Salud por la Música o Martín Robinson Seres de Luz y Energía. Estamos en YouTube. Esta transmisión va a estrenarse hoy a las 19 horas por YouTube, 4 del 10 de 2022. Y empezamos la segunda parte de tecnologías de diagnóstico si no te matan, te enferma. Como habíamos prometido, cada semana nuestros contenidos... ...puentes de valor para que la gente pueda tener una referencia... ...sobre las cosas que están sucediendo a nivel de la tecnología. No se olviden que en la primera parte mencionamos... ...el tiempo de exposición de las personas... ...que han tenido que hacer algún estudio... y sea un TAC o una radiografía... ...cuánto tiempo dura la radiación en el cuerpo... ...cuáles son las consecuencias también de no tener una seguridad... ...en el diagnóstico que se está haciendo a través de estas tecnologías... Y también reitero de un principio, porque seguramente en el final lo vuelvo a repetir, hay tecnologías de diagnóstico que no son invasivas, se llaman tecnologías no lineales, que pueden tener un resultado mucho más rápido, efectivo, son más costosas también, pero no irradian para nada ni generan estas secuelas como estas que a continuación vamos a compartir, que ya lo hicimos en una primera parte también. ¿Qué pasa después de la radiación? La radiación no solo destruye o hace lento el crecimiento de las células cancerosas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En esta primera impresión, dice, ¿destruye o hace lento el crecimiento de las células cancerosas? Bien, retomando, estaba mencionando también que la radiación no solo destruye o hace lento el crecimiento de las células cancerosas, Puede también afectar las células sanas del de alrededor. El daño a las células sanas puede causar efectos secundarios. Eso puede realmente causa eh, efectos secundarios. Muchas personas reciben eh, lo que llamamos esos efectos nocivos que, se, que dependiendo del estado inmunológico de la persona van a tener justamente las secuelas pertinentes. ¿no? Estábamos diciendo que muchas personas reciben también eh, efectos que son muy nocivos, pero que, que demoran más en el tiempo en recuperarse de lo que la gente se imagina. Tiene un efecto de cansancio, vamos a ver, hay mucha información aquí que quiero ir de a poco compartiendo. Ese efecto de cansancio es sentir agotamiento y desgaste, ¿no? pero volvemos a la explicación anterior. Todo ese proceso, cómo lo asimila el cuerpo, va a depender mucho del de estado de salud de la persona, la edad, eh, su calidad de vida, sus hábitos cotidianos. Hay que llegar también a entender por qué la persona efectúa este tipo de estudios, porque la persona saludable, a no ser que sea un accidente, no debería someterse a este tipo de estudios, ¿verdad? La prevención va por otro lado. Con la siguiente plantilla. ¿Qué órganos afecta la radiación? Bien. La radiación ionizante a dosis grandes puede disminuir la producción de células sanguíneas, esto ya es muy importante tener en cuenta, y lesionar las vías digestivas, originando una enfermedad aguda, una dosis muy grande de radiación ionizante también puede dañar el corazón, demasiado riesgo, y los vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular, el cerebro y la piel. Demasiados riesgos, diría yo. ¿Cuál es la radiación más peligrosa? Sin lugar a duda que todas. Para, ser, para el ser humano, la radiación de alta energía, como los rayos X los rayos gamma, las partículas alfa, partículas beta y los neutrones, pueden dañar el ADN y causar cáncer. Yo pienso que eh, pueden, es un término muy vago, muy vago y realmente... Causan este tipo de anomalías. ¿Cómo afecta la radiación a las mujeres? Estos efectos incluyen aborto espontáneo, atrofia de crecimiento. Eh, voy a hacer hincapié un poco más en esto. Porque hay que hacer énfasis en, en algunas cosas que parecen muy sencillas, pero no lo son. Entonces hay que aclarar eh, los efectos de la radiación en las mujeres. Eh, estaba diciendo de que dentro de esas eh, casualidades que llaman en la medicina ortodoxa puede, o no puede darse. Nosotros no compartimos esos conceptos porque pensamos que hay que tener muy en cuenta lo que es el aborto espontáneo, la atrofia de crecimiento, deformidades, son cosas muy graves, anomalías en la función cerebral y cáncer. Eh, no son cosas menores, mucho que se le parezca. ¿Cuál es la radiación más peligrosa para el ser humano? La radiación de alta energía, como los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones, pueden dañar el ADN y causar el cáncer. Imagínense lo que estamos nosotros expuestos en el día a día con las antenas que han colocado en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la zona donde usted vive, mientras la gente estaba en sus casas y no podía salir por todo lo que usted ya sabe que ha sucedido, se, gener se fue generando todas estas tramas o casualidad, se fueron colocando estas antenas. ¿Por qué motivo? Ahora de que usted investigue y saque sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿Cuáles son los efectos del síndrome de la radiación crónica? Los síntomas incluyen náuseas y vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareo, fatiga, cansancio, pérdida de cabello, hinchazón, enrojecimiento y problemas de la piel. La dosis muy grande de radiación puede causar la muerte. Puede, no existe. Causa todo ese tipo de anomalías y más de lo que uno se puede imaginar. Tenemos una nota aquí hecha por... una fuente que queremos compartir, eh, que fue desarrollada desde Nueva York, de Reuters Health, en un centro médico de Estados Unidos, dice aquí. Vamos a ver si podemos coordinar. En un centro, a ver un poquito, en un centro médico de Estados Unidos, un tercio de las personas que se realizaron una tomografía computada, un TAC, ignoraba la radiación a la que se habían expuesto. El autor o los autores revelaron que la mayor parte de los pacientes también subestimaba el nivel de radiación que se emite en un TAC y que apenas uno de cada 20 pensaba que el examen aumentaría su riesgo de generar algún tipo de tumoración, sería algún tumor. Fíjense lo que es la ignorancia de las personas, ¿verdad?, Estamos hablando de que todos estos procesos de exposición radioactiva se han dado después de Chernóbil, inclusive, en explosiones donde han habido eh, grandes fugas de radiación y que la gente no es consciente porque también los gobiernos y muchas veces las instituciones no nos informan. Soy el licenciado Martín Robinson, licenciado de Medicina Tradicional China. Cada semana trataremos de hacer un puente en el conocimiento y en eh, compartir la información para que ustedes estén al día y puedan sacar sus propias conclusiones.